Hola, ¿qué tal gente? En este video vamos a aprender cómo yo puedo poner una imagen de fondo en un documento de Word. Así que vamos de una vez. Ok, aquí yo tengo un texto cualquiera. Vamos a buscar una imagen de fondo. Eh, la podemos buscar en Google. Yo voy a tomar esta imagen. Le voy a dar clic derecho, copiar imagen o también la puedo descargar. Simplemente aquí doy un clic en cualquier lugar del documento y le doy a Control V o simplemente la puedo descargar ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la imagen y a la imagen le vamos a dar a donde dice en este botoncito que está aquí le vamos a dar y vamos a decirle que quiero detrás del texto ok entonces la imagen la quiero detrás del texto ok entonces voy a tomar la imagen y la voy a poner grande voy a seleccionar solamente la imagen y voy a hacer que la imagen abarque todo el documento, ¿ok? arrastrando entonces ahora yo me doy cuenta que el texto tiene un fondo blanco, queremos que ese texto no tenga fondo blanco vamos a seleccionar todo el texto y me voy a ir aquí donde dice a esa flecha le voy a dar a borrar formato. Miren ahí como ya el texto se le borró. Entonces yo quiero ponerlo de color blanco porque quiero que resalte más. Vamos a darle un color blanco. Y vamos a darle un color negrita. Bien, entonces así se utiliza. Eh, así es que se pone una imagen de fondo En un documento de Word Así que nada señores, nos vemos en el próximo video Gracias por compartir este momento